bienvenidos al primer vídeo del año y antes que nada pues muchas gracias por su apoyo durante el 2022 y pues vamos a comenzar con los ratios de el próximo producto de konami que es amazing defenders en esta ocasión revisamos siete vídeos en los cuales se abrieron 12 cajas los links se encuentran en la descripción cada caja trae 24 sobres y cada sobre tiene siete cartas de las cuales seis van a ser raras y una super rara también les puede salir seis raras y una ultra rara y si son muy afortunados seis raras y una collector's raro. y pues vamos a comenzar con el arquetipo de rescue ace eh, aquí tenemos la carta que va a ser más fácil de obtener de este arquetipo va a tener un ratio de 1 cada 48 sobres este es más o menos el, el buscador después tenemos a lo que es rescue este va a tener un ratio de 1 cada 57 sobres y pues este es más o menos como un renace al monstruo la siguiente de las ultra raras es rescue ace turbulence con un ratio de 1 cada 96 sobres. Este pues prácticamente es el boss monster de este arquetipo. El cual está bastante bueno. Puede setear hasta 4 magias o trampas. Eh, bueno, magias de juego rápido o trampas de este arquetipo. Y por último de los Rescue Ace tenemos a el Hidrante. Con un ratio de 1 cada 144 sobres. Este prácticamente es el starter. Y del arquetipo va a ser el más difícil de obtener. Otro de los arquetipos es el de los Purrelli que son como pues no sé como variantes de este de esta pequeña mascota eh, la primera carta que vamos a revisar tiene un ratio de 1 cada 57 sobres y es my friend Purrelli. y pues el siguiente es eh, como tal el monstruo principal Purrelli. con un ratio de 1 cada 96 sobres uno igual de los starters pero pues va a ser un tanto más fácil de obtener y por último de este arquetipo tenemos a Purrelli Pretty Memory con un ratio de 1 cada 288 sobres esta es la carta más de obtener de todo el set y la verdad creo que es el que, la que tiene el arte el arte pues más, más destacable ¿no? sobre todo por estos detalles que hacen que parezca que es una foto dentro de la, de la carta entonces es, es muy interesante este arte, esta variante por último tenemos a este arquetipo que está basado en rituales y vamos a comenzar con Ojime de Manifested Mikanko que tiene un ratio de 1 cada 72 sobres, esta va a ser una carta pues relativamente fácil de obtener La siguiente es Mikanko Water Arabesque con un ratio de 1 cada 96 sobres Y aquí disculpen eh, la carta que está eh, pues en japonés pero pues no la encontré todavía Traducido. Y por último de las ultra raras tenemos a Heavenly Gate of Demikanko con un ratio de 1 cada 96 sobres. Para las cartas de Collectors Rare en todos estos videos solo salieron dos, una que fue eh, eh, Expurely Happiness y Isol to Tales of the Noble Knights. Y esta, esto quiere decir que cualquier Collectors Rare tiene un ratio de 1 cada 144 sobres que son más o menos 6 cajas. Para las super raras lo que vamos a hacer es que a través de los comentarios de YouTube nos pongas ahí cuál es la carta super rara que te interesa conocer los ratios y te vamos a contestar con el ratio que encontramos y que calculamos en estos videos. Si te gustó el video te voy a invitar a que te suscribas, ya que vamos a hacer este tipo de análisis para todos los productos que saque con mí en este año. Y pues bueno, aquí te vamos a dejar también un contenido recomendado de todo lo que hemos hecho eh, anteriormente, así es que... Hasta el próximo Yu-Gi-Box.